Les platico de mi primer árbol de Navidad, Silau, Guanajuato, hace casi 70 años. Andaba yo por el mercado, rumbo a la secundaria, y pasé por la, la palería La Brocha de Oro, de Don Carlos García, el papá de que es presidente municipal ahorita. Se llamaba la brocha de oro o algo así. Y vi un arbolito pequeño de Navidad. Pero me encantó. No había televisión en aquel tiempo, así que yo no lo había visto en televisión. Pero... Pasé y me impactó, como si me hubiera dicho ven, ven, ven, ven, y pues conseguí dinero, pues ya saben cómo a esa edad, este cuando uno es chamaco, pues a pepenar lo que sea en la casa, que de la tía, que de la hermana, que del hermano, del papá, este creo que seis pesos, y una vez que tuve los centavos, pues me fui corriendo a la, la palería, la brocha de oro de don Carlos García, atrás del mercado, Pino Suárez, calle Pino Suárez. Y pues compré mi arbolito. Unos 30, 40 centímetros, a lo mucho de alto, su base de yeso. Las ramas en muy artesanales, el alambre de las ramas, pero para mí era muy bonito. Me lo llevé cargando a la casa, llegué corriendo, pues no había muchas conexiones para poner el arbolito, pues no, estamos hablando de hace muchos años, pero por, busqué por ahí donde conectarlo y esperaba yo con ansia que que llegara la, la oscuridad de la tarde de diciembre para poder conectarlo y que prendieran sus luces. Las luces eran chilitos, eran chilitos, no como las luces de ahorita que 200 luces, 400 luces, 1000 luces, no, eran seis luces, seis chilitos que tenía el arbolito de Navidad. Cuando oscureció se veía hermoso mi arbolito de Navidad, pero quizá de los primeros que hubo en, en mi pueblo, no se utilizaba todavía mucho el árbol de Navidad, se utilizaba en Estados Unidos, allá sí los hermanos y primos ya sabían de eso, pero nosotros aquí en pues no. Entonces oscureció, prendí mi arbolito y las luces, qué hermoso se veía, y apaga la luz para que se vea mejor, etcétera, etcétera. Era una, una fiesta familiar con mi arbolito de Navidad. Al día siguiente busqué por ahí otros, un peso, dos pesos sería para ponerle otros seis foquitos, porque con seis se veía muy pobre mi arbolito. <risa> Y fui y compré otros seis poquitos Y ya tenía doce poquitos y ya en la noche ya se veía precioso mi arbolito de Navidad. <risa> Porque en aquellos días el nacimiento no se hablaba de arbolito de Navidad, era el nacimiento nada más. Ya les voy a platicar después del nacimiento. Pero ahorita es del árbol de Navidad total que me preguntó mi papá, recuerdo, ¿y tú de dónde traes eso? Le dije con mucho miedo, le digo, pues me lo regaló un amigo. <ríe> pues ya sabe uno de dónde vienen los hijos, pues no ahorita ya. <ríe> ¿De dónde trajiste eso? Le dije, me lo regaló un amigo este. ...pues se dio cuenta que yo le había agarrado dinero a él para comprar el arbolito... ...así que mi primer arbolito fue... ...pues robado prácticamente... ...pero era bello mi arbolito... ...la base muy grotesca de... ...de yeso... ...pesado... ...pero... ...pues era mi arbolito... ...se veía precioso... ...indiscutiblemente... ...las luces repito... ...chilitos así grandes grandes y eran muy poquitos repito la primera vez pues el primer día nada más seis y ahí me fui a comprar otros seis al día siguiente y ya con doce bueno ya se veía más bonito pero era la sensación de la familia me da gusto saludar a los que Dios los bendiga feliz navidad feliz año nuevo que haya paz, armonía, salud trabajo, prosperidad para todos con mucho amor que haya para la cena, ¿Mm? y si van a comer tamalitos, buñuelos, bueno, pues ahí me, me guardan un tamalito y un buñuelito, y un atolito. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.